Pero hágale, lo puedo hacer más rato. Ah, no, mano, es a las 7, el partido es a las 7. Eh, vamos a hacer expedición, mm. pues, de, de conseguir diamanticos. Mano, yo literal estuve... Mano, literal Ve, no, estuve la, casi la todo el... de... ¿Ustedes dónde consiguieron las lentes de visión nocturna? Eh, Matan con los Mimics. Los matas y las sueltan. Los Mimics me lo dieron. Yo tengo... Yo no, tengo la yo no, no, no, la nube. No, la embotellada. Para. Tengo... te cambio... Para. te cambio eh. la nube embotellada por los lentes de visión nocturna. No, mano, las nalgas. Pana, yo amo esa botella, güey. Es el coso de Artifacts que más me gusta. No, mano, esta cosa es muy buena, como para por vendérsela. El, por eso, pana, eso me encanta, huevo Por eso se le esto, por eso se estoy diciendo. <risa> Alitilin Alitilin Alitilin Alitilin Alitilin Alitilin ille ulé oulé oulé Alitilin Alitilin Alitilin Alitilin Alitilin Alitilin Pucha madre se me tramo, Se me traba en Minecraft Ay pero hablas no hombre ¿Qué pasa? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado, Tilino? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas, Tilino, bello? ¿Estás enojado conmigo? ¿Tilino? ¿Estás enojado? ¿Y ¿Tilino? ¿Tilino? ¿Estás enojado? ¿Por qué no hablas, Tilino? Venga, dime algo, Tilín. Esta mía más un norma. ¡Ah! interesa conseguir manzanas. Bien. Yo la casa donde ya dejado las cosas, mucho idiota Me man es muy bobo, pana Ese mane es más bobo que escupir para arriba, weón Uy, si marica está en la quinta puta mierda Uy, nada, no, está cerca, vamos para el spawn Ah, no, verdad, no está tan lejos Sí, vení, spawn Dice es que estoy culé lejos Listo Eh, dice que menos Ojo. 80 Venga, vamos menos 80. Ah, no, para allá vamos. Menos 80 535, para allá Para allá derecho sí, esa, esa, esa, esa, esa, Para allá, para allá, para allá Para allá, para allá, para allá, ve ¿Cuál es el diagonal? Para llegar entre los dos lados Ah, mire, what the fuck Renzo está usando hacks Renzo está usando hacks ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué bueno, señores Número 3 del de servidor Gamedan es... Sube, sube, sube, sube. Nice, pero sube. Creo que no alcanza. Sube, sube, sube. Ole, ole. Bueno, como dije, señores, día 3 del de servidor de Gamelan. Estamos aquí con mi tirino hermoso, guapo, bello y sensual. Lora, hola Tilín, ¿cómo estás? Entonces señores, acabo de subir hace como 15 minutos el video y ha tenido un apoyo increíble, mucha gente en el chat, mucha gente viendo el video. Y ha estado técnicamente eh, increíble el, el, el video, estuvo muy bien, lo edité bastante bien. Entonces, técnicamente es el día 3, grabé el día 2, pero no ocurrió casi nada interesante. Lo único que pasó fue que uno del grupo de ellos, eh, que él llamaba eh, Juan Cobb o Rizu, eh, utilizó... no me jodas. Eh, utilizó hacks Entonces fue bañado y, y ya, ¿no? Nada más importante eh, Te vas, te vas vete, vete.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 Ah, bueno, es la casa de ustedes, sí. cierto, cierto, cierto. La casa suya también. Es verdad, sobre todo. De Andrade. No sé por qué presentía que esa era una mina y yo iba a pasar encima de ella. No, no, no, no era una mina, no era una mina. No sé, tengo una paranoia. Siento que todo es una mina. Ah, esta era es la que yo le había puesto y le he todo. Paranoia. Señores, día número 4 de gamelan y estoy preparando un cambio de dificultad Sí, esto ya va a estar estilo permanente, a voy a unir con mis amigos en la triple alianza o no, triple claro, ¿o en grupos diferentes, pero todos se a little bit of a little bit of a little bit of a little bit inútil." a little bit of a little amenazas of a little bit of a Ciertos sonidos, y ciertas, ciertos sonidos y ciertas imágenes me han inquietado Tengo la ubicación de Arachnarkia Pero para eso tendréis que formar un grupo de búsqueda No pueden matarlo entre dos Tienen que ser bastantes personas O pereceréis en la batalla Teniendo en cuenta esto Algunos bloques se han corrompido por alguna razón Cuando tengáis un grupo de búsqueda Buscadme en las siguientes coordenadas Menos 534, 105, 347 Andrade, te sí. mataste? Sí, no. No. Para que todo... Para que sea todo... La maldición de... La maldición de anarquia ha sido activada y poco a poco todos los jugadores se le irán restando corazones. Además de que ya no podré recuperar vida a base de comida, solo con pociones y manzana ahora. Buena suerte, gamers. Man, oh no Dios, no man, me man. jodas. ¿Cómo voy a... cómo voy a... Uff, que amas, coñero, eh. Mierda, la lava. ¿Dónde van, hombre? No, No, si me ya con los ¡Eh, ¡Erite! pilla, pilla! ¡Uuuuh! Pilla! Uh, primero! ¡Vamos! ¡Coñero! ¡El primero! ¡Vamos! Se me ha tomado la paqueta del otro. Vamos. Eso no es tan complicado como parece, o sea, parece complicado pero en realidad no lo es. Es un poquito tardado. Todo el tiempo que yo jugando Minecraft es el primero. ¿El ¿Qué? Es la primera negrita que consigo. No, no, no, yo ya conseguí un montón de veces. Lo que digo es del primero del servidor. No, no, no, es el primero que consigo en el servidor. Ah, lol, lol, lol. Pues me encanta el que tengo. Uy. Uy, uy. uy. Ya, listo. Ah, sí, cierto, perro. Esa es mi responsabilidad prioritaria, sacar a mi perro Eh. Manito, estamos perdidos. Espérate. Espérate. Ah, ve Allá tengo una muerta, ya tengo una muerta, allá tengo una muerta. Podemos ir allá. Con eso ya nos ah, ubicamos. Yo también. Con eso ya nos ubicamos. Sí, mira, mira, acá está el uno, acá está el que está el Listo, pa' hágale. Nos vemos. Hágale, parce. Hablamos. Bueno, señores. A intentar conseguir la armadura de netherite porque eso va más lagueado que pa' qué. No me deja. LOL, no me deja. No me deja, boludo. Es de diamante, ¿cómo no me va a dejar? Sí, amigo, voy, voy lagueadísimo, voy lagueadísimo. Show resipes. Amigo, aquí está. ¿Qué querés? ¿Qué querés que haga, boludo? ¡Ah, con la esmeralda también! Esmeralda, el chestplate ¡Lol! Espera, pero eso está rotísimo, no necesitas conseguir LOL Que sí, Argoti, que sí, ya, ahora sí Vámonos Amanas, China, amanas Full Diamantuki Amanas, Full bueno será que si sí lo cocino me da miedo me da miedo me da miedo qué pasa qué pasa señores no no